el eh, le va a arrar o sea vas a tener el ataque pero le vas a arrarlo sí. más, más tranquilo que lo normal y ahí ahí lo vas a poder a bien eh, mucha, en, ahora te explico en la laguna acá sí. la que tiramos toda acá sí. esa laguna eh, no tiene vegetación en el fondo Podés tirar lo que profundice no hay ningún problema eh, ahí hay salmones siberianos eso no lo vas a pescar porque no salvo que lo robé no lo va a comer nada lo que come solo vegetación entonces tenemos todo que está acá, que es donde mayor población de taruchas hay, hay gamba rusa por todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, si tiras con alguno que profundice, vas a enganchar, se te va a llenar de muro el, el y vas a estar renegando todo el día. Sí, sí. Si tirás con popper de superficie, sí. eh, anti-enganche, va, va a venir mejor. Ahora el viento está yendo para allá. Seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de ataques sobre el fondo aquí. Ah. Y en esta también tenés tilapia, en esta laguna En ah, ¿sí? Sí. la única que no hay tilapia es en la del fondo de todo, sí. es una de las que estamos preparando para la, la temporada que viene, pero que sí hay carucha, el agua es transparente ahí. Y tenés claro, ahí podés meter algo que profundice, no, no hay problema. ¿Sí? En esta de acá acostado, metés con cuchara, lo que quiera que no me diera más. Eh, Se quieren tirar con alguna boya plot. Bueno.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 Hoy tenemos una presentadora de lujo, Brenda Brun, Este va a presentar un combo excelente para la pesca tararira. Todo tuyo, Brenda. Hola, buenos días. Bueno, tenemos una caña, un combo un reel humano FX, una caña pen de 12 libras para tararira, con 6 pasadilos. Tenemos acá lanza, una línea y un boga reel. Lindo combo, ¿eh? Sí, un combo excelente. El tema es así, el combo vale 10 mil pesos la caña del reel. Pero como lo tiene acostumbrado el pez gordo, va todo en promoción. La caña la pen con el reel Shimano, el FX 2500, con la línea Pro de Boyas WT, con el Boga Grip de Morris y con el multifilamento de regalo. Todo el combo, todo el combo es 10.000 pesos. El combo, no breta, ¿eh? acuérdense, <risa> en el combo 10.000 pesos, no tiene más que pasar por el pez gordo, solicitarlo y lo enviamos a cualquier punto del país. Pescadores, estamos en Vaplomo Park, es así como. Vaplomo Park, sí. Junto a Javier. Pesquero multiespecie de San Vicente. Increíble, ¿no? Eh, hace años que están con este emprendimiento, son varias lagunas, ¿no? Sí, son, es un complejo que tiene cuatro lagunas ahora habilitadas y hay una que la estamos preparando para el invierno, para la trucha, la trucha arcoíris. Así que, sí, son todas hechas por nosotros, nosotros queras. Y bueno, es un laburo que. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ganas. Y hay que cuidarlo porque tarda el tiempo acá eh, es lo que más nos cuesta que, que el pez se críe, se acomode, se aclimate claro. pero nada, ya está todo controlado ya lo logramos, así que es pescar ahora, nada más bueno, y tenés eh, diversas especies, ¿no? en algunas tenés más que no. sí, otra. tenemos una laguna que tiene tilapia tiene boga eh, tararira también, obviamente eh, hay amur, que es el salmón siberiano eh, después tenemos una, una laguna que es solo de taruchas y la que estamos preparando ahora es para la trucha arcoiris y para el año que viene, para la temporada de verano del año que viene la última laguna que hay población de taruchas también va a tener pacúes Así que hay para todos los gustos, ¿y truchas también? Truchas arcoíris sí, en las que ahora después van a ver en las imágenes la laguna que estamos preparando para recibirlas ahora en abril así que en abril arrancamos con la temporada de trucha arcoíris bueno, increíble contar con tantas especies y tan cerca de Capital Federal. Estamos en San Vicente. Estamos en San Vicente, a 50 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. Así eh, que todo se por muy autopista, bien, claro. ruta 6 y están enseguida llegan acá. Así, no sí. un paraíso para los fanáticos del de, de señuelo, la mosca. Es ideal, ideal. es ideal para iniciar a los chicos en, en, esta, en esta pasión. Eh, nos pasó que vino familia con chicos que nunca habían pescado. Y lograron pescar y volvieron a venir el otro fin de semana ya con su equipo de pesca y nada, los padres chochos porque eh, ya tienen un compañero de pesca para toda la vida, ¿viste cómo es? Y sí, y sí. El chico viene, no pesca, se frustra y después por ahí no te quiere acompañar más. Nada, no. viene, pescó y ya está, se le metió el veneno del pescado encima y no va a parar. Eso, no a parar. eso es lo más lindo, no puede Bueno, ustedes también eh, ofrecen otro servicio, ahí vi que estábamos... Estaban comiendo un rico asadito... Es completo, si quieren venir eh, pueden traer su comida, si no acá se, hay servicio de parrilla, eh, libre. Sombra... Sombra, o acá. sea vienen, pescan, cuando está la comida los llamamos, se sientan a comer en un grupo bien familiar. Comen y después tienen todo el día para pescar, acá nadie lo va a apurar. Eh, dejamos, eh, es un cupo muy limitado de gente, no, no queremos que esto se llene de gente. Queremos que el pescador esté tranquilo, esté cómodo. Más que nada el mosquero que necesita su espacio para poder lanzar y todo. Eh, lo, queremos lograr eso. Que el, el, la familia o el pescador que viene acá, todo está en eh, sí, nadie se moleste entre nadie. Tuvimos gracias a Dios la suerte de que toda la gente que viene eh, forman hasta lazos, viste, porque es muy buena onda, comparten vivencias, comparten moscas, eh, técnicas y hasta el más novato pescó y hasta el más experimentado se le complicó la pesca. ¿no? Está para eh, todos. El pescado está y hay que buscarlo, y a veces está muy fácil, y a veces hay que buscarlo, pero lo va a encontrar. El Buenísimo. que hace las tareas bien la encuentra seguro. Buenísimo, bueno, después vamos a mostrar la estación de psicultura, si podemos. Después vamos poquito? a ir al criadero, así conocen toda la cadena, como es desde que nace, hasta que se engorda para, para la siembra o para el consumo humano. Bueno, la verdad que felicitaciones Javier, el emprendimiento es muy bueno, y bueno, acá tenemos un lugarcito más para pescar, ¿no? Totalmente, acá nomás. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario.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 ...la mejor fruta y verdura de la zona. En Villa Constitución...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 de River Run, Villa Constitución. ¿Con qué señal Latvín? ¿eh? Buena sí. tarde. ¿eh? Sí, sí. es un kilito? Ahí Linda verdosa, linda grucha. Bueno. este es eso. el El fallo una barbaridad lo que hace. Tiene paleta viene arriba. ¿eh? Muy buena noche. Aparte tiene hélice atrás. Ah, y lo llama más todavía. Un lío Bárbaro, que tiene. Muy buena noche, excelente. Bienvenidos. Bueno, Esto, está sacando sí. Estos son nacimientos de ahora recién, mirá. ¿Qué son estos? Tilapias. Increíble, Increíble, senten chiquitos. Qué barrio. Todo lo que van a ver acá es tilapia. Todo. Estos nacen y se van pasando, ¿ves? A, la, a las distintas bandejas, empiezan a crecer. Acá está la cantidad, cuando nació Y después por tamaño, después se va a ir pasando de bandeja a bandeja Hay que ir separándolas a mano Yo les doy de comer, este, le hago una pasta La congelo y, y ahí ya toca <risa> Y ahora porque en la laguna no la puedo agarrar <risa> Mirá cómo le van, ¿eh? les gusta ¿eh? Hasta ahí, así. Yo no quiere decir nada Es que esta, la toca el agua se deshace ah. No la masa que tengo ahí está hecha con esto. Claro, esto está congelado. ¿Por qué se me Porque... si me fui a mí entonces? Le cerras un poquito el aire se van a ver más todavía Sí, cerrando, cerrando. Sí, cerrando. Ah, Vamos a ver después. ¿Para qué están? Comen. para vender para comida sí el, es un el negocio de, el, el negocio es, es venderlo cuando son chiquitas en los acuarios Ajá. porque hasta un tamaño crecen rápido el problema es llegarla a grandes como para consumo claro no, para consumo tienen que tener como mínimo 30 porque centímetros tarda ¿no? mucho en crecer las claro. parejitas esta es una M, no es un macho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 Comunicate al teléfono 3582 40 75 15 o visita el Instagram lures -Renzo cabrera de cabañas el pica palo entre ríos argentina bueno vale que oferta hay en señuelos en freshea bueno mira cada tres señuelos te llevas uno de regalo puede ser cualquiera de las marcas que tenés acá oprias waterdo cuna refri o Albatros. pagando tres te llevas un cuarto bueno y tenés todas las marcas como siempre todas las marcas de todo. para de lograr la pala, de 3 eh, pro para este, tor, sí, todas las marcas, Payo por supuesto, Gocio, Rubí BML, Don KB. Amplio suspiro, sí, bueno, que la vamos. gente se comunique y tenés facilidad de pago. Totalmente, En 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Bueno, gracias. A vos.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 ¡Pedila! No te vas a arrepentir. Nuevas bollas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También bollas Plop para pesca de tráilas. Comunicate al teléfono 1166-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem.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 Nacen, nacen todos al mismo tiempo, pero los peces no crecen todos al mismo tiempo. Algunos por genética y otros porque algunos comen más que otros, entonces empiezan a crecer distintos. Entonces se dividen en tres, en cola de lote, medio lote y cabeza de lote. A medida que van creciendo, se van, sele se van seleccionando las medidas para que se crezcan todos parejos y coman todos parejos. porque si vos metés chiquito y grande, y el no. chiquito no va a comer, porque el grande no lo va a dejar y entonces está gastando energía, alimento y todo el pedo en un pescado que no va, no va a crecer sobre todo ese laburo, después de lo que ya vieron ahí, vino a esta dos que son los extremos estos que ha en el enero, el de y si vuestras o más ya lo vas a ver que ya... A especie, entienden claramente. Entonces pueden, entienden claramente quién va a alimentar y quién va a pescar, por eso les cuesta pescar. Si yo voy, que no estoy alimentando en la laguna, pero si yo voy todos los días y tiro comida, se vienen todos los se salvajes a comer, ¿entienden? Ahora, si aparece con la cañita, rajan todos, ¿está? Por eso yo prefiero cultivarlo y ustedes dediquense a pescar. la última etapa el último ¿no? y acá en gorro y acá en la acá hay de, de, ah, de es dos kilos la cara que justo estamos en es Mirá que tronquito vio para <risa> Hola, amigo. Hermoso. El lo está lo más grande. Sí. No Mirá abajo. abajo Mirá que tronco. Me cuesta pero a ver si sale me está convenciendo va digamos sí. cuesta no sí. te saco una fotito es el plomo Park. Park. Miren, Eso. Hermosa Miren. tarucha. ¿Al suelos? Sin, Al suelo. muerte. Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va Hay a Hay que cuidarlo. Así. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, ¿Eh? devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución ...sin molestar a las demás. Se fue. Gustó, ¿no? ¿Qué pasa con la olla? Se me me está volviendo loco, me está volviendo loco. A ver, a ver cómo se la lleva. Se va se va se va a ser, va a ser, va a va va va va va, Taruchón enorme. No, no te puedo creer. Pará, pará, con la pierna, no pierna. Vamos. ¡Qué taruchón! ¡Por favor! La ¡Para la justo, mano, eh! El otro día me tuvo de jaque, ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Y le tenía fe a ese señuelo eh. Sí, sí, y le sabía, tenía fe a, fe a ese señuelo Muy bien.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 Se viene, no puede ser de otra manera si estamos en temporada de verano. ¿Qué mejor que un combo para lanzar de costa? Que sirve para la costa y sirve para el río de la plaza. Un combo bárbaro. Arranquemos por el río. El modelo es el Shadow. Tamaño: 6000. Culemanes: 2. Relaciones: 4-1-1. ¿Por qué lento? Pues un río de mucha fuerza. Al hacer fuerza tiene menos velocidad, excelente salto de pick up y carga 275 metros del 40. ¿Con qué lo acompañamos este excelente reel? Con una caña muy particular, como es la Coloso de Tech de 3 ,60 metros 60, excelentes pasahilos, dióxido de aluminio, 6 pasahilos más punteros una caña eh, extra heavy, para hacer lindos lanzamientos, una caña que descarga muy bien cuando tira un plomito, este, no descarna en el aire, una caña que le va a ayudar a los principiantes a lanzar bien y no perder la carnada en el aire. Es un combo bárbaro para esta temporada y lo más importante, como lo tiene acostumbrado el pez gordo, 6.500 pesos. Se llevan esta belleza de combo, así es el pez gordo, el 2021 viene a full con el pez gordo, nos vemos en la próxima. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40, comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. qué hermosa que es muy oh, bien una foto Ahí una nutria sale a comer pasto claro Muy bien. Señores. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Esto va plomo? Es el Vaplomo Park. Park. Miren. Eso. Hermosa Mira, tarucha. suelos suelos? Sin, Sin, Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va a Hay mejorando. que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, devolución uh -huh. rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las prendas Se fue. Te gustó, ¿no? <risa> <risa> Chingüencha. Muy bien, amigo, muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí, está. Ah, ahí la tenés. Mira, la agarraste bien. Ahí está. ¿Está eh, uh! grabando? A ver, la obvia malabaricus 300 ah, me cachó con la dama rusa acá ¿eh? 300 Va ah. Contate si querés Se va a tirar para mí Ah, está linda Está grabando, ¿no? Bueno, una taruchita de acá del, del parque. Qué hermosa, qué actividad que hay. Qué actividad. ¿Cuántos piques tuviste ya? Y en 15 minutos, este es el cuarto. Sí. Cuarto que la dejé ir, esta no se quiso ir, la quise soltar y la tuvimos que dejar acá. Me eh, parece que no la dejaste ir, me parece que, la acá? que te la pelearon y se escaparon, loco. Se lo pusiste en la jeta Ahí está ¡Vamos Mariano! ¿Cómo nos la vimos Como la vimos boludo, ¿Cómo la vimos, muy bien Mariano Señores Marianito Mariano Giordano, ¿la buscamos o no la buscamos? Buscamos, la buscamos, con viento y todo. Complicado el día, ¿eh? Vamos todavía, Mariano. Taruchita con mosca, de la mano de nuestro profesor Mariano. Bueno, vamos a devolverla, una de la Te la pusiste en la boca, te lo dije. Esto es lo que tiene la, la, la pesca de esta especie, viste, si estás atento. Si estás atento. La vimos, la vimos que vino con un torpedo de allá, por acá por el agua. Ah, no. Y se si nos fue al agua. Me gusta hacer a ella, la boludo sola. Bueno muchachos. Venga. Venga, Nava plomo. Van a aprender a pescar con mosca en el taluchódromo. Como vieron, aprenden pescando. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que eso, exactamente. Qué bien. La caña mía, mira la, la punta. Queda quieta. Sí. Ay, se, Le insistí. ¿Se dio o no se dio? Le insistí, eh. Ya última hora. Y bueno, están cazando ahora. Linda tarucha, bien sana. Mira la cola. Bien, bien sana. Muy bien. Muy bien. Vamos todavía hermosa tarucha hermosa tarucha vamos ahí va ahí vamos qué grande con señuelo Me quiero ir a pescar valedita. ¿Qué combos tenés? Tenés combos de 3.500 pesos, que es caña, rin y lactancia incluida. También lo tenés en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. ¿De qué? La cañita es más o menos dos para 40, 2, 70, 3 metros. O sea, para hacer una valedita va bien. Tranquilamente, sin ningún problema. Hay muy buena, buena canita. Buenísimo, entonces seguimos acá en Freyer. le vamos a poner los teléfonos para que la gente se comunique con vos, sí, así que acá en Mataderos hay que pasar que hay de todo, ¿eh? totalmente, olvidate.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 Pejerrey y Seba para Pejerreyes, comunícate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600 en Facebook Maza para Pesca Mortal Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador San Blas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 Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero. Salidas desde Microcentro, y Ituzango o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca.com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 amigos pescadores llegamos a Villa Constitución miren lo que es este paraíso saltos del pavón una belleza la verdad toda naturaleza mucha paz también están las cabañas de salto pavón con todos los servicios así que bueno vinimos a ver si podemos pescar algo acá a la mañana alguna taruchita arriba abajo y después vamos a salir a pescar con el guía Nicolás Salinas en busca de dorados, surubí, bueno, la variada. Así que sigan disfrutando de este verdadero paraíso. Para todos aquellos que buscan buenos servicios y buena pesca, está este excelente lugar en Figueras, Santa Fe, donde lo administra Daniel Alemi, el encargado, y además también es guía de pesca. En este caso, esta familia que se alojó en sus cabañas, también optaron por el servicio de pesca embarcada, y pudieron dar con excelente pesca, un patí gigante y varios dorados que eh, permitieron entretener eh, a los más chiquitos. Una opción que muchas veces solicitan eh, la gente para poder compartir la salida de pesca en familia. Al mediodía un frito de pescado en la isla y los chicos este, disfrutando de la playita a orillas del Paraná esto es lo que pueden encontrar en este excelente lugar.